Y tampoco no tenemos agua porque se queda en el camino. Esa agua la usan hasta para mojar parcelas en la zona de La Mata y Angelina. Estamos luchando porque este, llegue por lo menos a cada sector un día un poquito de agua. Al principio llegaba en algunos sectores, en los jardines y aquí en los genados. Llegaba un poco pero en estos días no está llegando. Nos apersonamos a la oficina de Inapa San Francisco porque dijimos que iba a empezar de nuevo desde abajo en la lucha. Fuimos y nos dijeron que ellos lo que tiene que ver con la distribución del agua y con las averías, pero que, que distribución de agua van a hacer si no hay. Fuimos a la de la mata, digo a la oficina de Cotuillo hoy y nos dijeron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 Porque yo estamos desesperados, la gente está desesperada, comprando camiones de agua, porque es agua de, de los pozos tubulares lo que hace enfermar a la persona, la piel, eh, las mujeres tenemos problemas porque es agua para bañar la parte íntima, eh, imagínense. O sea que estamos desesperados aquí en la Guarana ¿no? por el agua potable.